Sí, a continuación va a intervenir don Fernando Berenguer López, que es asesor fiscal de Ampier, eh, con amplio eh, experiencia en el asesoramiento integral de instalaciones fotovoltaicas. Desde el año 2007 eh, está llevando la contabilidad, gestión, eh, administración y fiscalidad, eh, insisto, de muchos productores eh, y es un en estos momentos es un experto y una referencia en, en materia fiscal. Nos va a hablar de las novedades fiscales y ya aprovechará para dar un repaso de las obligaciones fiscales que tienen los eh, productores fotovoltaicos. Adelante, Fernando. Gracias a todos. Eh... Bueno, en principio vamos a plantear esta parte de la jornada, eh, bueno, pues hablando de, de las últimas novedades normativas de, de carácter general. Básicamente daremos unas ideas eh, sobre la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, y cómo ha afectado a, a la fiscalidad. También muy importante, la Ley General Tributaria ha cambiado Muchísimo, hay muchas modificaciones, daremos alguna, alguna idea también. Nos vamos a centrar en el, en, <coughs> en el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Haremos una revisión de, bueno, un poco de los conceptos, refrescaremos la memoria, pero sobre todo nos centraremos en la forma de cálculo con la nueva normativa. Viene a colación de, de la exposición que acabamos de ver, donde nos han explicado la, la retribución, bueno, pues afecta, lógicamente, a la base imponible del impuesto. También eh, trataremos el impuesto sobre la electricidad. Ha habido, bueno, con el tema de la conversión del CAE en CIE, con la posibilidad o no de cursar baja en el registro de impuestos especiales. En fin, intentaremos aclarar esos conceptos también. Y, por último, haremos una referencia a un tema también que está muy de actualidad, que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2016, sobre las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil. En relación con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, lo que tenemos que destacar eh, es que han cambiado un artículo o ha variado un artículo del impuesto sobre la electricidad de tal manera que una de las exenciones o la manera de determinarla se aclara. Y básicamente también la ley de presupuestos generales del Estado todos los años fija el tipo de interés y el tipo de interés de demora. Este año los ha fijado en el 3% y en el 3,75%. Bien, es cierto que en los presupuestos generales del Estado de este año no han habido grandes modificaciones ni en IVA ni en IRPF. Es decir, que yo creo que ahí no deberíamos tampoco destacar que conozcan ustedes que ya están aprobados, eh, pues por las razones que conocen y la proximidad de elecciones generales se han anticipado. Normalmente se aprueban más adelante. Bueno, pues ya los tenemos y, y bueno, yo no destacaría nada más. Cosas que podemos destacar en la Ley General Tributaria. Bueno, lo primero, está vigente desde el 12 de octubre de 2015. Eh, una modificación muy importante es el de las obligaciones tributarias conexas. Eh, hasta, hasta ahora, el tema de los plazos de prescripción, eh, pues bueno, sí afectaban y con esta, con esta nueva normativa o con esta modificación, lo que se hace es… Supuestamente evitarle perjuicio al obligado tributario, de manera que si hay una regularización por un cambio en un impuesto o en un periodo, que no prescriba y que el obligado tributario pueda llevarlo a un periodo posterior sin, sin necesidad de que, de que exista la prescripción. El tema de la publicidad, esto se ha oído mucho en medios de comunicación, en noticias. Eh, como saben, a partir de ahora, pues los incumplimientos relevantes de obligaciones tributarias conllevará que se pueda o, o que se publique, además con datos, un listado de deudores donde aparezcan deudas por más de un millón de euros. Se abre un plazo de alegaciones... Pero, vamos, realmente mmm, lo único que aceptan son eh, eh, posibles errores, errores materiales, <coughs> hasta el punto de que yo no sé si esto, mmm, la ley de protección de datos la vulnera o no, yo tengo mis dudas. Eh, incluso se van a mmm, publicar datos personales de condenados en firme en fallos de sentencias y, bueno, pues esa publicidad se va a hacer. Para facilitar la labor inspectora, también, se, si, si no era ya el plazo suficiente, que antes era de 12 meses, las actuaciones inspectoras se podrán cerrar hasta en un plazo de 18 meses. Y para empresas que tengan una cifra de negocios de auditoría y grupos fiscales, podrá llegar a 27 meses. Con lo cual, el, el plazo de inspección es también alargado de manera sustancial. Eh, como ustedes saben, cuando existe deudas tributarias, pues una de las posibilidades es solicitar aplazamientos. Eh, para solicitar aplazamientos, normalmente hay que aportar garantías. Se suele pedir un aval bancario. Se suele, también se pueden pedir garantías hipoteca inmobiliaria, hipoteca inmobiliaria. ¿Qué ha hecho la nueva ley general tributaria? Bueno, pues subir el límite hasta el cual no existe obligación de aportar garantía y lo lleva hasta los 30.000 euros. Hasta esa cifra queda exento de aportación de garantías. Lo que sí mantienen es la imposibilidad, salvo en, en, en casos muy excepcionales, de solicitar aplazamiento por las retenciones. Las retenciones en principio son inaplazables. Son impuestos que, excepto casos excepcionales, eh, no se pueden aplazar. Y luego otra cosa que nos ha parecido interesante es la colación de los aplazamientos cuando, como les decía, se aporta una garantía. Se estaba dando, eh, pues además, que había que liquidar impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados cuando se hacía una hipoteca, eh, y entonces había que tributarla. Además, bueno, pues ahora ya hay una sentencia firme del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2015 que deja exenta esa tributación. Con lo cual, bueno, pues en, en el ámbito de aplazamiento y fraccionamiento de deudas, de alguna manera queda también queda también mejorado. Nos gustaría recordar los tipos de gravamen del impuesto sobre sociedades, sobre todo recordarlo a los efectos de que en 2015 hay unos tipos y en 2016 hay otros. Es decir, que no nos olvidemos, en IRPF va a ocurrir exactamente igual. Eh, en, hay retenciones también que cambian de un año para otro. Y bueno, que no se nos olvide que eso varía. El tipo general, por ejemplo, en el año 2015 es el 28%. La liquidación que se hará en, normalmente en julio de 2016 será el 28%. Y ya para el ejercicio 2016, al 25%. Para las empresas de reducida dimensión, pues pasan prácticamente en 2016 a ese tipo general del 25%. Bueno, luego el resto de, de entidades. Y yo creo que en, en los impuestos de carácter general son las novedades más significativas. En relación con, con el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, pues no hay novedades normativas como tales. Es decir, seguimos con la ley 15 2012 de 27 de diciembre, seguimos con la orden que regula y aprueba el modelo 583 y sí hay novedades en relación a bueno, consultas vinculantes eh, de la Dirección General de Tributos que, que sí, sí aclaran, a veces, otras no tanto, eh, determinados conceptos del, del impuesto. Nos gustaría recordar, por centrar el, el tributo, y, y bueno que, que recordemos conceptos. Este tributo graba la realización de actividades de producción e incorporación al sistema de energía eléctrica. Por lo tanto, lo que estamos aquí grabando, lo que se está Recogiendo es producción e incorporación al sistema. Se tienen que dar eh, pues ambos, ambas condiciones. Se refiere tanto a instalaciones de producción en régimen ordinario como en régimen especial. Se aplica a todo el territorio español, lógicamente, eh, pues, eh, sin perjuicio de los regímenes del concierto. Eh, económico Vasco del, o del convenio económico eh, con Navarra, ¿vale? ¿A quién se considera contribuyente del impuesto? Bueno, pues a todo aquel que realiza actividad de producción e incorporación al sistema eléctrico. ¿eh? Lo importante, la base imponible. La base imponible se constituye por el importe total y dice la norma expresamente por el importe total que corresponde percibir, no habla en ningún momento ni se considera coeficiente de cobertura, ni se considera si está cobrado o no está cobrado. Deja muy claro que es importe total que corresponde percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema de energía eléctrica. Por lo tanto, eso sí… Sí queda claro también que queda excluido el IVA, objeto de repercusión, pero, insisto, hablamos siempre de ingresos recibidos o por recibir por el contribuyente. El periodo impositivo es el año natural, excepto en los casos de cese de ejercicio. Es muy importante si hay un cese de ejercicio, eh, ahí finaliza el periodo impositivo y, por lo tanto, eh, tenemos que, que estar atentos porque hay que comunicarlo y hay que liquidarlo se nos puede pasar el plazo vengo el, el 31 de diciembre el tipo de gravamen actualmente sigue en el 7% como ustedes saben y bueno pues la cuota se calcula aplicando a la base imponible el tipo de gravamen correspondiente el calendario fiscal básicamente sigue igual el modelo 583 es el que tenemos obligación de presentar hay un modelo único, tanto para los pagos fraccionados como para la autoliquidación. La autoliquidación definitiva, como saben, se hace durante el mes de noviembre. Ahora, este mes, tendremos que autoliquidar el impuesto del ejercicio 2014. Lógicamente, tendremos que minorar los pagos fraccionados que hayamos, que hayamos realizado. Los pagos fraccionados está el caso general… Son cuatro pagos en mayo, septiembre, noviembre y febrero del año siguiente, referidos a la producción de los 3, seis, nueve y 12 meses de cada año natural. Como es acumulativo, se van descontando los pagos fraccionados que ya se han hecho anteriormente. Y el caso particular, que es el que, aunque es particular, es el que afecta a la mayoría de contribuyentes, afecta a aquellos que, cuya producción en el año anterior no supera los 500.000 euros. Pues tienen que hacer un pago único, un pago fraccionado único, el del tercer trimestre, que corresponde eh, a, a noviembre y se hace sobre la producción de los nueve primeros meses del año natural. La forma de presentación telemática, insisto, igual que ha dicho antes la compañera, fundamental tener firma digital. La firma digital cada vez es más imprescindible. Las sociedades... Limitada y anónima ya es por el tema de notificaciones electrónicas y personas físicas, pues también. Impuestos como este solo admiten la presentación telemática. Es un impuesto que se puede aplazar y fraccionar y, lógicamente, admite devolución. Es decir, en el caso de que hayamos hecho pagos fraccionados por encima de la autoliquidación final, pues podremos pedir la devolución de las cantidades ingresadas en exceso. Bien, hay dos interpretaciones que hace la agencia tributaria. Una en relación con los desajustes temporales que aparecen en el sistema, desajustes entre ingresos y costes. De tal manera que, bueno, como ya hemos visto antes, pues hay o está la manera de compensar en los cinco años siguientes al ejercicio tales desajustes. El impuesto… ...dice claramente que la base imponible se formará por la, con la producción de energía y entrega al sistema. ¿Eh? Por lo tanto, incide la agencia tributaria en que se debe hacer con independencia del cobro o no... ...en el momento de presentación de la declaración. Y eso ya tenemos eh, consultas que lo dicen, igual que esta, la, la 2908 de 2014 que, bueno, viene a decir cuáles son los elementos que forman la base imponible. Deja claro la agencia tributaria en su conclusión que la base imponible del impuesto se formará tanto por la retribución a precio de mercado como la retribución a la inversión y la retribución a la operación. Hemos puesto un ejemplo. Creemos que, eh, bueno, de alguna manera… ¿Cómo podemos hacer el pago fraccionado del tercer trimestre? Surgían muchas dudas. Eh, aquí lo ponemos paso a paso. Es decir, primero, fundamental obtener la producción en kilovatios del contador, de, bueno, de las facturas no es tan recomendable. Una vez que lo tenemos, lo más sencillo para, y lo más exacto para tener la retribución de mercado es obtenerlo directamente de las facturas de producción. De la otra manera, si lo hacemos con una media, siempre habrá alguna pequeña desviación. Si lo hacemos según la factura de producción, pues tendremos ya uno de los componentes de la base imponible que nos decía la consulta vinculante anterior, que es la retribución de mercado. En la propia factura… Podemos localizar la ID de la instalación. En nuestro ejemplo hemos puesto una instalación de 100 kilovatios nominales con una ID 28. En el anexo 2 antes hemos visto la tabla con todas las eh, retribuciones que tenía la retribución a la inversión y la retribución a la operación. En esa tabla, pues en nuestro ejemplo eh, conseguimos una retribución a la inversión de 588.183 y una a la operación de 14,632. De esa manera, aplicándole la potencia nominal, y como ven ahí, por 9 dividido entre 12, estamos hablando de 9 meses. Si el periodo es distinto, cambiamos el numerador, obtenemos la retribución en ese periodo. Y la retribución a la operación, pues lo mismo, aplicando la potencia, con 80,15 megavatios, eh, perdón, la producción, 80,15 megavatios, por la retribución a la operación. Si sumamos los tres conceptos que aparecen subrayados, mercado, inversión y retribución a la operación, pues obtenemos la base imponible de una manera mmm, prácticamente eh, sin desviaciones. Siempre partimos de una D igual a 1, es decir, partimos de que cumplimos el número de horas. Si no, lógicamente, eh, pues habrá que hacer los ajustes pertinentes. Y por último, en relación con este tributo, nos gustaría hacer una pequeña mención al convenio económico con Navarra. Eh, bueno, pues entró en vigor el 26 de junio de 2015. Por lo tanto, es importante que no se nos escape quien tenga instalaciones en Navarra que recuerde que ahora es el primer el primer momento en el que hay que hacer pago fraccionado. Ya tenemos que hacer pago fraccionado, ¿vale? También queda claro ya en la norma que el titular de instalación radica en Navarra, con independencia del domicilio fiscal del, del, obligado, del obligado tributario. Y las que tengan una potencia no superior a 100 kilovatios, de momento solo presentan el pago fraccionado y no tienen obligación de presentar la autoliquidación de 2014, ¿no? excepto que quieran aplicar las deducciones, las deducciones correspondientes. Sí, bueno, sí. Me están comentando que, lógicamente, eso luego es reembolsable en la declaración de la renta. Es decir, es una deducción, un, un impuesto negativo, una deducción que se puede aplicar eh, en, el, en el impuesto sobre la renta correspondiente. Bueno, nos gustaría también hacer un, una pequeña exposición o recordar el impuesto sobre la electricidad, que también es otro impuesto que específico del sector o, o que por lo menos afecta mucho al sector la normativa pues la ley 28 2014 que es la de reforma de ley del IVA el real decreto que modifica el reglamento de impuestos especiales y la orden que regula el modelo 560 y por supuesto también las interpretaciones eh, que se hace por parte de las oficinas de impuestos especiales Aquí hay más interpretaciones de las oficinas que consultas vinculantes. Ha habido un periodo en el que ni siquiera las propias oficinas de impuestos especiales tenían muy claro cómo tenían que actuar en relación a las inscripciones en el registro. Y han creado mucha confusión. Y aún todavía creo que hay en algunas comunidades autónomas que no, que no lo tienen claro. Recordamos el impuesto. Eh, bueno, ha habido una modificación fundamental en el impuesto. Antes era un impuesto sobre la producción o que se basaba en la producción. Pero con la nueva normativa eh, recae sobre el consumo de electricidad. Es decir, Aquí lo que prima es el consumo. Y, bueno, pues graba mmm, dos conceptos. El suministro de energía para consumo... ...así como el consumo que hacen los productores de aquella electricidad que es generada por ellos mismos. Eso es fundamental. Antes, por el simple hecho de ser productor, pues ya tenías que estar inscrito en el registro de impuestos especiales... eras sujeto pasivo del impuesto tributaras o no. Ahora es relativo. Es decir, ahora hay que estar... ...vamos a ver quiénes son los contribuyentes... Los contribuyentes serán quien realice el suministro a consumidores o bien aquellos que consuman energía. Ya por el simple hecho de producir, no es necesario estar inscrito en impuestos especiales. Hay un caso de no sujeción, que es el del artículo 93, es que bueno, que viene a decir que no está sujeto el consumo. Eh, realizado por aquellos generadores con potencia no superior a 100 kilovatios. Hay una interpretación de impuestos especiales, que yo la verdad es que no lo he visto en la norma, y bueno, no estoy muy de acuerdo, pero ellos lo interpretan así, que este artículo se refiere exclusivamente a energía producida por grupos de electrógenos. Bien. ...y que no comprende instalaciones de producción... ...en régimen retributivo específico. Bien es cierto que no nos... Eh, ...no nos afecta tanto... ...esta interpretación... ...porque en cualquier caso... ...tenemos la exención. Por lo tanto, bueno... ...nos consideran sujetos, pero también consideran... ...que estamos exentos. Exenciones, hay varias... ...yo traigo aquí a destacar dos apartados. El apartado 5... ...del artículo 94 y el apartado 7. El apartado 5, pues nos viene a decir que está exento del impuesto sobre la electricidad eh, la energía consumida por los titulares de instalaciones de producción de energía... ...que estén acogidas al régimen retributivo específico. Esta es la que aplicaremos en la mayoría de los casos... Y el apartado 7, que es el que viene a modificar la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que hemos visto al principio, que lo que hace es aclarar y decir que tanto la energía consumida en las instalaciones de producción para realizar estas actividades, así como la suministrada a instalaciones de producción, transporte y distribución, pues ambas se encuentran exentas del impuesto. Bueno, hay también unas reducciones. Esto afecta sobre todo a consumidores que tienen la posibilidad de solicitar la reducción del 85%. caso de actividades industriales con consumos de más del 50% de coste de producción, regos agrícolas, actividades industriales. Es decir, todos estos eh, obligados tributarios que reciben en su factura o soportan en su factura de consumo eléctrico el impuesto sobre la electricidad, pues pueden pedir la reducción del 85%, lo cual para muchas empresas puede ser interesante. Lógicamente, para aplicar estas reducciones se pide el solicitar un CIE, el estar inscrito en impuestos especiales, etcétera. Bien, el artículo 102 es el que nos viene a decir... ¿Qué obligaciones tenemos si tenemos que presentar autoliquidaciones, si tenemos que estar inscritos en impuestos especiales? Básicamente, autoliquidación, modelo 560, tendrán que presentar los contribuyentes del impuesto, ¿eh? que como antes hemos visto eran dos, aquellos que suministraban energía y aquellos que consumían energía. Y también tendrán que estar inscritos, aquí hay tres casos. Uno, quien esté obligado a presentar autoliquidación, pero también quien quiera ser beneficiario de una exención y también, como hemos comentado en el apartado anterior, quien quiera ser beneficiario de una reducción. Todos estos tienen que solicitar su inscripción en el registro de impuestos especiales donde esté o donde radique el establecimiento donde se ejerza la actividad. Hay que comunicar un CUPS, un punto de suministro, y si no es individualizado y hay varias actividades, tenemos que decir el porcentaje de energía que se está destinando y que, por lo tanto, tiene la reducción o tiene la exención. Una vez que solicitamos la inscripción en el registro territorial, pues la oficina gestora eh, nos, nos emite un CIE, un código de, de identificación. Y lo que también dice la norma en su disposición adicional primera es que será la agencia tributaria, serán las oficinas gestoras las que de oficio convertirán los antiguos CAE en, en el nuevo CIE, de manera que quien ya tuviera un CAE no resulta obligado a hacer una nueva solicitud. Aquí es donde mmm, las oficinas de impuestos especiales están enviando eh, cada una información distinta. Hay algunas que sí piden información al obligado tributario para que les comunique si tienen derecho a alguna exención, si tienen consumos. Hay otras que directamente cursan la baja en CAE. Al, al obligado tributario, sin consultar. Yo aquí sí que les aconsejo que siempre vayan a la oficina de impuestos especiales, hagan la consulta pertinente y vean si tienen que comunicar algo. Porque es que además es muy importante. Yo, estamos viendo casos en los que directamente impuestos especiales cursa la baja del CAE. No pregunta de oficio. No, lo que dice la norma es que de oficio, de oficio, convertirán el CAE en CIE. Y que el obligado tributario, quien lo considere, podrá solicitar la baja. Ni siquiera la ley dice que tendrá que hacerlo, dice que podrá hacerlo. Por último. Eh pues bueno, para los obligados a presentar el modelo 560, recordar que se hace con la misma periodicidad que el IVA. Si el IVA se presenta trimestral, pues, pues aquí este modelo también se hace así. Si es mensual, pues mensual. ¿Mm? Y bueno, recordar también la derogación del modelo 513. Esta, esta normativa conlleva que el antiguo modelo 513 queda derogado y el último que se presentó fue el del 2014. Lógicamente, para aquellos productores que no tengan obligación de tener un CAE y que puedan estar de baja, tampoco persiste entonces ya la obligación de llevar contabilidad de existencias. ¿Mm? Queremos resumir un poco en este impuesto los tres tipos que creemos de… o las tres, cuatro situaciones que pueden existir. <coughs> Una de un productor que hace suministro a un consumidor final. Ahí no hay duda, ese es contribuyente y tributa. No es lo más habitual, pero puede existir un productor y hace suministro. No quedan dudas. Productores que realizan consumo de la energía eléctrica generada por ellos mismos. Son contribuyentes, tienen que solicitar la inscripción en el registro de impuestos especiales, tienen que obtener un CIE y aquí probablemente... Eh, para aplicar las exenciones tendrán que tener dos CIE. Uno con clave LC y otro que será el que convertirán de, de, de L0 y se convertirá por parte de la agencia tributaria de OFIZ. Luego también puede haber productores que realicen consumo externo directamente de la comercializadora o a través de una empresa de mantenimiento. Si lo hacen a través de la comercializadora, no son contribuyentes del impuesto, pero sí podrían solicitar la exención si les interesa, entonces también estarían en el sistema. En el caso de que lo hagan eh, a través de la empresa de mantenimiento de su parque o de su placa, pues, no son contribuyentes, no tendrán que solicitar exención y simplemente podrán solicitar la baja, al igual que aquellos productores que no consumen. Eh, hacemos hincapié, siempre hablamos de consumo, no de producción. Y por último, eh, pues bueno, dar una idea sobre la modificación normativa que, que se hizo eh, con, con la reforma fiscal en la ley sobre el, en el impuesto sobre sociedades, que venía a, a añadir un contribuyente nuevo a ese impuesto que son las sociedades civiles que tengan objeto mercantil. La entrada en vigor es a partir del 1 de enero de 2016. Y, bueno, el artículo 7 es el que dice que serán contribuyentes del impuesto las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil. Por lo tanto, se configura como un nuevo contribuyente del impuesto sobre sociedades las sociedades civiles con objeto mercantil. Necesarios dos requisitos, tener personalidad jurídica y tener un objeto mercantil. La personalidad jurídica, la norma viene a decir que con, con que los pactos sean conocidos por terceros, ya es suficiente. Por ejemplo, la solicitud de un NIF. Solo con eso ya consideran que hay personalidad jurídica. Y objeto mercantil, pues la realización de una actividad económica, no consideran objeto mercantil las actividades agrícolas, ganadera, forestal, minera y de profesionales. A día de hoy. A día de hoy. Porque hay en tramitación una modificación del código de comercio que se intuye que puede considerar dichas actividades como mercantiles. Hombre, lógicamente, hay mecanismos para adaptar las sociedades civiles a esta situación se pueden disolver, se abre, un, se abre un periodo transitorio de seis meses en el que se puede hacer esa disolución y liquidación, se puede hacer la conversión a sociedad. Bueno, es decir hay un periodo transitorio. Lo que sí es importante a día de hoy, solo las sociedades civiles con objeto mercantil tienen esta problemática, pero hay que estar atentos porque lo más probable es que esto cambie. ¿Qué pasa con las comunidades de bienes? Que en principio deberían estar en la misma situación eh, que estas sociedades civiles. Pues hay una reciente consulta vinculante, o varias, aquí citamos dos, una específica, la V2387 de 28 de julio, habla de una comunidad de bienes con actividad en el epígrafe 151.4. ¿Mm? ¿Qué viene a decir? Pues viene a decir... ...que no se consideran contribuyentes del impuesto sobre sociedades... ...las comunidades de bienes, puesto que la ley expresamente dice... ...que son sujetos pasivos del IRPF y además tributan en atribución de rentas. Es decir, aplican el beneficio de la comunidad de bienes a cada uno de los comuneros. Esta situación, que también parece algo rara, pues también puede cambiar... Es decir, lo que se espera es que en un corto futuro no se haga esta distinción y que al final la Dirección General de Tributos opte por considerar que las comunidades de bienes pues también eh, pasen a tributar al impuesto sobre sociedades. En definitiva, a día de hoy, insisto, tenemos sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil tributarán en impuestos sobre sociedades resto de sociedades civiles en IRPF y comunidades de bienes, en principio, y hasta que no digan lo contrario, siguen en el régimen de atribución de rentas en IRPF. Y, en principio… Compleja a la par que importante normativa fiscal. Gracias, Fernando, por tu… Eh, sencillez en la exposición en una materia tan, tan espesa. Preguntas para Fernando, por favor. Sí. sí. Sí, muchas gracias. Yo le quería preguntar, el impuesto este que hay del 7%, yo como pequeño productor que soy, no me cabe en la cabeza, y de ahí va la pregunta, ¿cuál es la justificación, motivación o causas para imponer ese impuesto y segunda pregunta derivada de lo anterior, ¿no hay una posibilidad de considerarse abusivo que después de que todos tributamos por la renta por ejemplo, el que lo fuera un 45%, que haya que tributar por un negocio, un 7% más añadido a cualquier actividad económica, ¿no hay una posibilidad de no sé de impugnación o se ha planteado o cabe esta consideración? Eh, a ver... Posibilidad de impugnación cabe. Eh, de hecho, yo creo que eso se está llevando a cabo. Es decir, que el impuesto es injusto, que es inconstitucional, probablemente, y que se está impugnando también. Lógicamente, eh, lo más injusto que tiene es que es un impuesto sobre la producción, es decir, es que ni siquiera es sobre el beneficio ni sobre la ganancia, es por el simple hecho de producir. Además, es un impuesto que se modula, que ahora mismo está al 7%, pero que la normativa lo deja abierto a la posibilidad de cambiar el tipo impositivo. Pero es que mmm, la normativa a día de hoy es la que es. ¿Justificación para ese impuesto? Pues hombre, eh, la exposición de motivos de la ley, pues sí lo dice. ¿eh? Pues habla de temas medioambientales, de compensaciones, del, es que lo que pongan ahí da igual. O sea, es un impuesto que lógicamente que lógicamente se aplica, pues por lo que se aplica, porque es una manera de detraer parte de la producción. Efectivamente, el, el, el objeto del impuesto no es más que detraer de los ingresos del productor fotovoltaico directamente un 7%. Justificación no existe ninguna, ese va a ser el motivo de la impugnación, puesto que en materia medioambiental debería pagarse el impuesto por parte de aquel quien contamina, no precisamente de aquel que produce energía renovable, sin emisiones a la atmósfera. Eh, Ampier, una de las líneas de impugnación que vamos a presentar, incluye la del 7%. Son competentes los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma. Y lo que vamos a hacer es coger dos años, no impugnar cada liquidación en cada uno de sus ejercicios, sino vamos a esperar que se produzcan dos para abaratar costes. Además, la idea de esperar a acumular dos años, la liquidación del año 2014 y el año 2015, es porque creemos que si hubiera un cambio político a partir de diciembre, eh, consideramos, porque así lo han prometido todas las fuerzas políticas, que este impuesto a la generación podría, podría ser el primero que abordarían la derogación, o modificación parcial a la generación de origen renovable, que es lo que ha explicado Fernando. Es decir, no la derogación del impuesto, sino la bonificación del impuesto, por lo menos a los productores de origen renovable. Al no derogar no tendrían que devolver los ejercicios pagados, pero por lo menos de aquí en adelante no, no, paga, no tendríamos que contribuir. Más preguntas, por favor. Eh, por orden, me habían pedido aquí, vamos a terminar esta fila y pasamos a la otra. Sí. Sí, sí, adelante, por favor. Eh, vamos a ver, una, una cosa sobre la liquidación del impuesto. Como es un follón, porque hay liquidaciones, por ejemplo, año 2014, ¿no? Eh, vienen liquidaciones en enero y en febrero del año 2014. Eh, y luego, inclusive, falta la 15, que viene ahora. Entonces, el sistema que yo estoy utilizando para liquidarlo, quería saber si era correcto, porque el, ir, el, el irnos a la exposición que ha hecho de irnos a las tablas IT y decir… Ver la RI y RO y multiplicar y dividir, puede ser justo o injusto, depende, porque la RO es variable, la RI sabemos cuál es. Entonces, el proceso que yo utilizo es el siguiente, por ejemplo, para el la, la, la, la, la, la pago a cuenta 2015, cojo todas las facturas, fecha 2015, hasta el día último que puedo, que es el 30 de noviembre creo que es, ¿no? ¿Me parece? O, ¿Septiembre? O, no, la digo, en la presentación del, del, del impuesto, el 30 de noviembre creo que es, ¿no? Sí, correcto. Y lo es. Entonces, yo hasta el 30 de noviembre, porque la de septiembre suele llegar, a llegar 20 y tanto, pero bueno, cojo todas las facturas, inclusive, inclusive las que sean del ejercicio 2014, pero que las tengo con fecha 2015. Es decir, yo sumo RI y RO de cada factura del año 2015, ya sea del ejercicio 2014 o de 2013. Estoy pagando siempre del 7%. ¿Es correcto o no es correcto? En principio se debería incluir lo que es producción del ejercicio y para aquellas liquidaciones complementarias que aparecen realizar declaración complementaria del impuesto de ejercicios anteriores. Eso, es, eso sería lo estrictamente correcto. O sea que por cada liquidación que me llegue, la 13, la 14, la 15, una complementaria. Eh, no, ahí también hay doctrina que, que habla de acumularlas al periodo ...en el que estamos, es decir, se acumularían ahora, pero hacer la suma en el ejercicio 2014, el que vamos a liquidar el 30 o en el pago fraccionado que se liquida el 20, hacer la suma y añadir datos del ejercicio 2014 o 2013, en principio no deberíamos. Con este sistema, con este sistema eh, es bastante aproximado siempre y cuando el número de horas se cumpla ya. Si sí, yo sé que es complejo por ese sentido, pero es bastante aproximado a la realidad con independencia de reliquidaciones y con independencia de coeficientes de cobertura. Es una manera de que la liquidación que se hace salga lo más ajustada posible y, y haya que evitar complementarias posteriores, pero la norma es clara, ¿eh? Si es de periodos anteriores, se debería hacer. Cosa distinta cosa distinta. es que, como usted sabe, al hacer una declaración complementaria existe un recargo, un recargo por extemporánea. Cosa distinta sería que si ese recargo no es responsabilidad mía porque proviene de unas liquidaciones, que el sistema es el que es, bueno, pues poderla recurrir. Y, y no estar de acuerdo en pagarlas, lógicamente. ¿También hay, algún, también hay algún requerimiento ya al respecto y, y ha prosperado. ¿eh? Pero en ningún caso, haciendo el sistema que yo utilizo, nunca dejo de, de ingresar un euro correspondiente al 7%, porque pago todo, aunque sea de otro ejercicio. Totalmente de acuerdo. O sea, haciendo no me voy a decir, oye, usted ha dejado de ingresar un euro. No, yo no lo he dejado de ingresar, quizás no de la forma correcta. Pero lo he ingresado, he pagado todos mis impuestos. Pero sí le puedo decir que no lo hacen en periodos adecuados. Hacer un cálculo de intereses, buscar... Al final, lo que hace es buscar recargos, intereses, etcétera. Continuamos. Sí, por aquí. Hola. Eh, hemos recibido la semana pasada eh, una información de, de esto de FENIE eh, para complementar el modelo 583. Yo deduzco que es un poco, dijéramos, el borrador que nos hace eh, la agencia tributaria eh, cuando declaramos el IRBF como persona física normal. Considero que más o menos eso, ¿no? Nos dicen aquí también ellos, lo de FENIE, que, en fin, que es orientativo, pero me parece que es bastante orientativo, ¿eh? Sí. Está bastante ajustado, me parece. Sí, sí. Y, y, y creo que también se ajusta bastante al tema que había explicado anteriormente la señorita eh, creo que se ajusta bastante, ¿eh? sí sí creo que esto podría ser el borrador incluso que nos sirviera para presentar la declaración del 7% el día 20. Sí, sí, totalmente de acuerdo sí, yo entiendo que, que son datos porque entiendo que la forma de cálculo que están incorporando en ese documento es la que han explicado aquí, es decir, al final es ir a la IT y calcular las retribuciones, o sea, que va a ser ...muy aproximada a la realidad. Siempre puede haber alguna desviación, insisto, tema de horas. Eh, pero, bueno, eso se puede ajustar. ¿Alguna pregunta más? Sí, Manuel. Quería que me aclararas algo, si es posible, sobre la conversión de los CAES a CIEs. Es decir, si ha reflejado en un tercer caso que si consumimos electricidad de una, una tercera de una compañía externa a la producción, eh, podemos eh, quedarnos con CIE o convertir el CAE en CIE o no, eh, digamos, ¿qué beneficios tendríamos? ¿Cuáles no? ¿Y qué beneficios se tiene de conservar un CAE o, o dar la baja en el CAE? ¿Y qué perjuicios? Vamos a ver, en el, en el caso, supongo que me dices cuando hay eh, producción, productores que tienen consumo externo, el caso A, que viene directamente la comercializadora. Vale. Ahí lo único que podemos hacer, lo único que podemos hacer es si queremos, porque tú piensas que lo que nos viene es una factura, una factura externa, donde tenemos. El impuesto sobre la electricidad al el 5,%. Entonces, lo único que podemos hacer es solicitar la exención, pero si sí queremos solicitar la exención, no, no estamos obligados. Lógicamente, una exención como tal. En ese caso, es cuando sí tendremos ya que cumplir el resto de requisitos. Tendremos que solicitar la inscripción en el registro, eh, tendremos que solicitar el CAE, debemos comunicar el punto de suministro, debemos decir. ¿Qué tanto por ciento de esa electricidad es para la producción propia? Ahí así sí tienes que comunicarlo, pero no tienes por qué. O sea, ahí no eres contribuyente del impuesto. ¿Consideras que se nos puede complicar aún más la situación fiscal? Eso siempre. Gracias, Fernando. Continuamos. Eso, eso no se pregunta. Es decir, ya se encargará el Gobierno, el que sea de complicar la situación fiscal con seguridad eso no me cabe duda de que de que lo tiene claro todo el mundo. Gracias Fernando, continuamos.